Sí, eh, gracias eh, Yeyan y gracias a los demás miembros de este maravilloso equipo que cada día nos permite llegar a ustedes. Miren, ayer se me pasó, y eh, no tengo perdón por ello, pero se me pasó un dato interesante e importante. Y es que el día 9 de marzo, así como se celebra el natalicio del Patricio Francisco del Rosario Sánchez, también ha sido instituido. Lo que pasa es que eso no tiene, no, como no tiene tanto tiempo que se instituyó, pues indudablemente que la gente lo pasa desapercibido. Se instituyó el día 9 de marzo como día del Ministerio Público. O sea, ayer 9 de marzo era el día del Ministerio Público uh -huh. y precisamente lo es porque siendo Francisco de Rosario Sánchez el primer fiscal que tuvo Santo Domingo, la ciudad de Santo Domingo, pues indudablemente que era una fecha propicia para que se celebrara también el Día eh, Nacional del Ministerio Público. El Día Nacional del Ministerio Público eh, deja, trae, ¿verdad? Al, trae una, una, una nota interesante y es que el Ministerio Público actualmente está siendo servido por mucha gente joven, por mucha gente que tiene fuerza. Que tiene, que tiene futuro, que tiene valentía y que puede enfrentar el problema del día a día del Ministerio Público, lo puede enfrentar eh, sin mayores problemas, sin mayores inconvenientes. A mí me dijo un amigo, un amigo querido, cuando yo le comenté que tenía planes de renunciar del Ministerio Público, me dijo que era una locura, que como yo me iba que por qué me iba, que el poder nos entrega. Y yo le dije que lo que pasa es que yo soy un individuo que pienso que cada cosa tiene su comienzo y su fin. Cada cosa tiene su ciclo. Yo pienso que ya mi ciclo llegó. Yo no le voy a dar al Ministerio Público más de lo que le he dado y el Ministerio Público no me va a dar a mí más de lo que me ha dado. Lo que quiere decir que llegó el momento en que nos separemos en Santa Paz. Y yo me retiré y... Lo único con lo que me quedé, a pesar de que no me han vuelto a llamar, pero bueno, me quedé con mi condición de docente de la Escuela del Ministerio Público porque creo que mi experiencia pudiera servir para que otros pudieran llevar a cabo, eh, felizmente, digamos, el trabajo del Ministerio Público. Pero me alegra que el Ministerio Público esté en este momento servido por gente joven, por gente, como le digo, formada, trabajadora... Lo único que sí, y es un reclamo que voy a hacer aquí a título particular, a título personal, le voy a reclamar a Jenny Berenice, que tiene una concepción bastante clara sobre lo que voy a decir, pero que además está en una posición dentro del Ministerio Público que puede provo provocar y producir cambios. Yo no creo que Jenny deba pasar por ahí sin producir los cambios necesarios para el Ministerio Público. Pero lo mismo le voy a pedir a doña Miriam Germán, a quien no tengo el placer de tratarla ni de conocerla eh, así, un trato, ¿verdad?, fluido, pero sí sé quién es y conozco en gran parte su trayectoria. Y sé que ella tiene la mejor intención de que esa institución avance y eche hacia adelante. Y le voy a pedir a, a gente como... como eh, Juan Medina de los Santos que está como inspector general del Ministerio Público le voy a pedir a todo aquel que está en una posición eh, Rodolfo Piñeira que todavía sigue ahí como ayudante del, del Procurador General de la República eh, pero le voy a pedir a ellos que le den que hagan dos cosas que son totalmente importantes para lograr el continuar con el desarrollo del Ministerio Público. La primera es, hay que trabajar unas políticas de persecución penal. Sin eso, el Ministerio Público va a seguir dando tumbos. Sin eso, el Ministerio Público va a seguir perdiendo tiempo con casos que son bagatela que no tiene sentido que un fiscal dedique esfuerzo eh, eh, de horas o de días a casos que no tienen importancia cuando hay otros que están ahí esperando un plazo, que cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo que pasa se va venciendo poco a poco y esos plazos corren en contra del Ministerio Público. Eso es necesario, hacer una, un, una, una, un proyecto de políticas de persecución, no política criminal del Estado, políticas de persecución, es decir, ¿Cómo vamos a perseguir el crimen? ¿Qué crimen vamos a perseguir y a cuál le vamos a dar prioridad? Y el otro aspecto que es importante, que puede combinar con este perfectamente y que sería de gran ayuda, es el asunto de la aplicación de salidas alternas al proceso penal. Miren, ninguna sociedad del mundo, ninguna, ni siquiera los norteamericanos, que tienen un nivel de eficiencia pública en la administración del Estado, que rebasa eh, con, con mucho los límites de cualquier otro país. Una, una eficiencia tremenda, y eso lo sabemos. La mayoría de la gente sabe cómo funcionan las cosas en Estados Unidos. Pero ni siquiera los norteamericanos pueden eh, eh, judicializar, es decir, llevar a los tribunales toda la conflictividad penal que se produce entonces, las sociedades están obligadas, óigase bien, están obligadas para lograr la eficiencia de aquellos asuntos que llevan a los tribunales, están obligadas a darle salida a otras cosas que no tienen a la importancia que tiene aquello. Es decir, cuando dos comadres que son vecinas se pelean y se dicen dichos y malas palabras, y se acusan mutuamente de ser una cosa o de ser la otra, y van y acuden al Ministerio Público, eso es una bagatela Eso se resuelve con una conciliación, eso se resuelve con cualquier salida inteligente. Ahora, cuando una persona es violada, cuando una muchacha es violada, eso es un tema que hay que ponerle atención. Pero aquí ocurre que la vagatela, o sea, esos casitos que ocupan tiempo pero que no tienen realmente un resultado, no van a tener un resultado importante socialmente hablando. Esos casitos hay que buscarle la salida, pero a los casos grandes hay que aplicarle. Usted sabe qué está pasando, que cuando el Ministerio Público toma una salida alternativa, eh, si hay algún alguien que no le, que no le cuadre, Va y pone una, va donde la fiscal o el fiscal y le dice, mire, el fiscal tal hizo tal cosa, con un caso se vendió, hizo que... y ahí comienzan a citarlo, eh, mandan al inspector, inspectoría, que en, bueno, en aquel tiempo estaba dirigida por Bolívar Sánchez, que era un troglodista, eh, persecutor, un persecutor impenitente, un hombre que lo que le, lo que le gustaba era perseguir a los otros. Eh, de una vez citaba al fiscal y los fiscales abandonaban la actitud de aplicar salidas alternas. Porque si cada vez que yo aplico una salida alterna, viene el inspector, viene este troglodita y me, y, me, y me cita y casi prácticamente me suspende o me acusa de que yo estoy actuando incorrectamente cuando yo lo que estoy haciendo es algo que dice el código cómo se debe hacer. Claro. ¿Tú ves? Entonces, yo, eso desinflaba la actitud de ese fiscal y, y, y cogía todo. Y Pero por tú, eso. ¿Tú crees que es verdad que Jenny Berenice? Va a promover salidas alternativas. Pero ella lo hacía cuando era fiscal de Santiago. ¿Tú ves? ¿Tú crees que es verdad? Tú no le ves la actitud de Jenny Berenice. Jenny Berenice es lo que quiere, es cárcel. Por lo menos en los casos sonoros. Pero, cárcel. Pero estamos obligados, estamos obligados a salidas alternativas. ¿Sabe por qué? Porque no hay forma de que esta sociedad judicialice toda la conflictividad penal que produce la sociedad dominicana. No, pero Entonces hay que, ni esta hay en que ninguna salida. sociedad del mundo. Ninguna, exacto. Hay que hay que buscarle salida. Hay que buscarle salida obligatoriamente. ¿Para qué? Para que el ministerio público se concentre en los casos importantes: homicidios, violaciones, sicariatos, terrorismo. Claro. Eh, eh, eh, eh, corrupción, corrupción para que te concentres en eso y te olvides de que a, a, a Blacky le robaron el maquito que le, que le que, que compró hace una semana tú me entiendes sí. está bien pero, yo hasta le regalo el maco para que dé Pero así. los jueces también tienen una parte de, de esa carga porque los jueces pueden dirigir verdad ¿hacia dónde debe, de, de, debe ir el, el sistema penal? No, porque hay una cosa, acuérdate que hay una separación de funciones, sí. el juez no le puede decir al fiscal, mire fiscal eh, lleve tal, tal eh, proceso alternativo en este caso ¿por qué? Yo te entiendo, porque entonces pero... estaría violentando, verdad, estaría metiéndose en un campo que no le compete Vamos a hacer un estudio, o una investigación más bien uh -huh. a, al respecto de ver en porcentaje las medidas de coerción por ejemplo, que se someten a los tribunales, vamos a ver eh, dónde, lo, dónde lo delimitamos y sí, aquí a San Francisco, y ver el porcentaje de prisión preventiva que resolutan los jueces, versus la garantía económica, eh, presentación periódica, impedimento de salida, versus la prisión preventiva, versus las otras... Eh, eh, eh, verdad medidas de coerción que hay en el código eh, procesal penal que son siete de las siete normalmente la que más se utiliza es el, la última claro. la prisión mira, preventiva mira te voy a te, voy a, a concluir con esto en mi práctica como, como, como docente de la Escuela del Ministerio Público yo hacía lo siguiente, a cada fiscal que interactuaba con ellos le preguntaba, ¿cuántos expedientes tú tienes eh, que tú, tú estás llevando ahora? Y me, ¿Sabes cuántos expedientes me hablaba cada fiscal? De 200, 300, 500, y hubo uno que me dijo una vez que llevaba 600 casos y eso es imposible, entonces hay que darle salida a lo que, a lo que no tiene importancia y concentrarse en lo que verdaderamente tiene importancia para poder ser eficiente como Ministerio Público. Esas dos cosas le pido a los que están dirigiendo el Ministerio Público. Las salidas alternas al proceso, al proceso penal es una de ellas. Bueno,